Anteriormente les di una hoja en blanco a cada uno. Sí, aquí, y, una y les dicen que se preparen para lo que se viene. Ay, qué vamos a jugar? ¿Cómo les va? Muy bien. bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Ay, bien, yo los extraño cuando no los veo, por eso vengo. Ah, oh, me oh. extraño. tierra. Ah, y te briste de amarillo en mí. Sí, ¿no? ¿Y, y yo con arroz amarillo sentonado. Ay, estamos todos. Sí. Recombinados los tres. Me encanta. <risas> bueno, ¿quieren, quieren hacerme, quieren caerme bien por el juego que se viene, Ay, pero no sí, lo van a lograr. Es verdad. Compuesto un tutti-frutti oh. diferente. Un tutti-perla. Me encanta. Ay, un Miren, perla tutti. Un perla tutti. Uy, buen nombre. Como le digo yo, en Brava tenemos un tutti-frutti así distinto y, y se llama el mandale frutti. Mandale right, frutti, me gusta. Me gusta. Bueno, ¿en qué consiste? Gracias a la... los genios, genias de diagramación, hemos hecho unas plaquitas. Primero, vamos a empezar viendo con qué letra vamos a jugar. ¿Quién quiere decir al abecedario primero? Clarita. Dale. Clarita, vos, dale. vos cortás. Dale. dale. Comienza abecedario, un, dos, tres, ya. A. Basta. L. L. Entonces, la primera placa va Hacer con la letra L okay. ¿Así en horizontal, tipo? Sí No pueden escribirlo para abajo no hay problema ah, okay, dale. Yo estoy atenta, voy a leerle lo que dice La placa tienen que completar Tengo miedo. Y cuando terminen dicen Tutti frutti, tutti okay. perla Y pasamos a la siguiente Decimos la letra y pasamos a la siguiente placa okay. La persona que más cosas haya completado Será ganador o ganadora De un viaje en submarino ah, En oh, mira, vamos. Maravilloso. Vamos entonces con la letra L Con la primera placa A ver, a ver. Cosas típicamente argentinas, cosas verdes, cosas que pueden matar, herramientas, cosas que no puedes llevar en Ay, un avión. Con letras cosas L. típicamente argentinas. Sí. Cosas verdes, cosas que pueden matar, herramientas, cosas que no puedes llevar en un avión. Con L cosas típicamente argentinas, cosas verdes, cosas que pueden matar, no herramientas, ¿Qué te voy a leer desde acá? Cosas que no podés llevar en un avión. Si no saben puedes decir. ¿tú sí, para. Van, van bien, van bien. Hay que chequear la letra de Lucas si vamos a entender algo. No lo voy a leer. Cosas típicamente argentinas con L, cosas sí, sí, verdes, me falta una, cosas que pueden matar. Herramientas y cosas que no podés llevar Creo en un que avión. Tú antifruti ha dicho nunca. Listo, Clarita, por favor. Mm. Ahora entonces, va a decir usted sí. la letra y Clarita corta. Ok. No, pará, no, pero no, no comparamos. vamos a hacer al final, pero vamos, vamos entonces no, a hacerlo no Comparemos resultados. Entonces, Dale. cosas típicamente argentinas. Eh, yo puse el bufardo. Litoral. Vamos con la siguiente. Cosas de ¿Sí? color verde. Limón inmaduro. Lima. <ríe> limón, <risa> ¿Limón? Inmaduro. <y> inmaduro <risa> cuando todavía no está maduro es verde. Está bien. Por ¿verdad? algo la aclaré. Inmaduro. Limón no maduro, pues. Limón ah, no maduro. Lo vamos a dar ah, chequeado eh, La próxima. Pero que es un que es, limón no maduro. ¿Qué color es verde? verde. No, no. Ay, la la lima, nada. señora, la lima. Está perfecto. Clarita, está muy bien lo que pusiste Está muy bien. Vamos con la que posicionan en el otro. ¿Cuál era la otra? Algo que puede matar. Algo que puede matar. Ah, ladrillo. Lanzallamas. Bueno, bien. Ladrillo, me No, perdón, verdad. puse lanza, ¿O o puse en el próximo puse lanzallamas. Bien, el próximo que era, cosas que no pueden subir en un avión. Lanza. Lanzallamas. Lanzallamas. Lanza. Sí, lanza, lanza. lanza. Ah, herramientas, herramientas. Ah, lanza. Lanza. Lanza llamas. Y en la próxima, cosas que no pueden subir en un avión. Lanza. Lanza. Líbane. ¿Cómo? se no salido con mi liebre en el avión? ¿Puedes subir a liebre? <risa> no sé si le legal subir liebres. liebre. Bueno, se lo vamos a dar en el de la duda. <risa> Bien, han completado ambos. Vamos a la Vamos ahora entonces con la próxima letra. A. Stop. no ¿Hacen o no? No, con h no. Muy no. Bueno, bueno con una vamos fácil. de nuevo. A. Top. B. D. ¿Dónde? Sí, bien. ¿Sí? Vamos entonces con la próxima placa. A ver, Ay, a, ver. A, ver a ver. Insectos, arácnidos, etcétera. Oh. Nombres femeninos. Mi jefe es y continúa. Mañana será y continúa artículos de ropa. Ojo con lo que pones en mi jefe. Con C. Con D. Insectos arácnidos, Nombres femeninos. Mi jefe es... Artículos que dice de ropa. Sí. sí. Mañana será. <risa> Artículos de ropa con D. A ver, a ver. Oh. <risa> Vamos, Lucas. Tú puedes. Ojo, eh, que no echen a nadie. <risa> Con D. Me falta una ¿Tiene que, ¿Puede ser un reptil? Eh, no, ¿Puedes? Insecto No, insecto o arácnido eh. No, y dice etcétera ¿Qué no. involucro etcétera? No, bichito Bichito, bichito. bichito. bichito. No pelees. Vale, me eh, esto un bichote pero. Acá la gente Deja está tirando Están soplando bueno. eh, Un bichito con D no existe, ¿Listo? bichito ¿Listo? No, no, pará Me están pidiendo que se arme un jurado exclusivo Un escalano para esto No tengo Tutti bichito no. Bueno, listo ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero vamos a ver si me lo consideran o no, porque a mí me, me, me cuentan siempre. Oh, no, dime, dinosaurio haber eh. puesto. ¿Qué te importa? Este. El jurado estará del otro lado evaluando. Vamos entonces con insectos arácnidos, etcétera. No, reptiles no decía. Decía etcétera, el etcétera, para mí involucrar reptiles. Como el sí. dinosaurio. Puso en... No es un reptil, no, no, es un animal histórico. O sea. Pero no es no, no, hey, no, no es verdad. Es familia de no reptiles, por favor te lo pregunto. No, no, no, dinosaurio La tortuga de dónde viene? Del dinosaurio. Pero una tortuga. No, no, no. A ver, ¿qué dice la gente del otro lado? El cocodrilo. El la gallina. Sí. sí. Bueno, del fin puse yo. Porque el etcétera también involucraba Sin peces duda. No, después. No. Sí, No, No, bueno. Vamos con el próximo, no. a ver cuál era. Nombre de mujer. Sí. Nombre femenino. Diana. Danira. Bien, el próximo. Mi jefe es. ¿Mi jefe es? Diputado Dudoso <risa> No es porque sea real Es porque es lo que se me viene a la cabeza ¿Algo que le quieras decir? No, no, no, no, no Dudoso de que es dubitativo pues. eh, Mañana será ¿Cómo? Dicho Domingo ah, Mañana será domingo No, mañana es, es martes Está perdido, eh ¿Y? ¿Qué quedamos. ropa? Diadema Delantal Bueno Me gusta, es, me gusta. Historia, no, es verdad, esa accesorio, no, Pero va, te lo vamos no. a dar como válido no. Vamos, Clarita Dale, dale vos vamos Clarita Ah Baja K, no, no, no, no, no. Un, Una más nos queda? No, no, no. Vamos con una letra fácil. la nosotros. La M ponele. M, de mi. M de mañana. Bueno, vamos dale, con la M. Entonces vamos con la placa. A ver. Inventos famosos. ¿Cómo? Inventos famosos. ¿Con, ¿Con, con, con M. Útiles escolares o de oficina. Estuviste. Cosas al de hoy me siento. <risa> <risa> medios de Escolar transporte. De Estuve jugando el fin de semana con una famosa aplicación. Para hacer este Tutti Perla, con cosas M, de bebé, cosas de bebé, inventos famosos, útiles escolares o de oficina, cosas de bebé. Hoy me siento uh, Medios de nadie escribe. A ver, vale. a ver. Vamos entonces con inventos famosos. Máquina de vapor. Mesa. Bien, está bien. Los bien. Igual de famoso. Es, es legal. Vamos con el próximo. Útiles escolares eh, o de oficina. Yo puse un metro para medir. Bien. Máquina de escribir. Wow, oh, yeah. Vamos con el próximo. Cosas de bebé. Manta. Manta. Bien. Está parejo. Vamos y... con el otro. Hoy me siento maravillosa. Ay. Hoy me siento mortal. Ah. <risa> <Bueno>. <risa> y La última. El ¿Medio de transporte de metro? Micro. Chicos, yo creo. No tenemos metro. Y metro, metro para medir el, el metro. ¿Nunca te has tomado el metro? Ignorante. Lo ¿Se está igual, peleando acá. con el, el metro? ¿Nunca me me, te has tomado me, el metro? Es el ¿Es el bueno, metro tranvía. Yo quiero el decir tranvía. algo. No es de aire tranvía, es el metro tranvía. No peleen, eh, chicos, no peleen. Eh, no, son arreglantes. ¡Oh! ¡Oh! Clarita se ha enojado. No, no corresponde Clarita el metro tranvía, pero bueno. Sale del estudio. Los... Abandona los <risa> Escúchenme, estudios. Escúchenme, yo quiero decir algo. Lo que quiera. Me da la sensación que yo no puedo avalar oh, ya dinosaurio. Perdí. ¿Ya perdiste entre Ni, ni Es Siempre me haces perder. Por lo tanto. No, no, Perla. Extra, no, no. Extra, hey. no, no, no ¿Quién dijo todas las veces tú te fruti me no. primero. Me parece ¿Quién no a mí repitió que repitió palabras. Que ha sido un empate. No. Ay, es un Qué empate técnico. Sos, no soy tibia. tibia Desempatamos en el corte. Es que no puedo ah. permitir dinosaurio. Corre. Sí. Si no podés permitir. Si no, yo, yo no puse, de... te estaba haciendo si es el es corte. Manífero. No peleen, no peleen, lo hablamos en el corte. Es eh, nos estamos jugando en el corte. Claro, claro pero no peleen la próxima letra la S. Dale. Chau. Ponela caca, la caca. Dale. Tengo un hacer.